Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Interesante conversación con Daniel Port. No solamente que es politólogo, sino también experto en seguridad ciudadana. Maestro, usted hablaba de la oportunidad que tiene el mayor general Eduardo Alberto Ten, cómo lo ha estado aprovechando y demás. Pero hay gente llana de pueblo, esos ciudadanos de a pie, como se le llama, que han sido reiterativos de que hace falta un poco más de mano dura. ¿Entiende usted que eso es necesario en estos tiempos, maestro? Mire. Yo, más que en mano dura, creo en mano firme. Ok, vamos a ver. Porque la mano dura golpea una vez, pero no ayuda a conducir la institución por los caminos que debe de transitar. Okay, muy bien. La mano firme es una mano que previene, sí. tiene un carácter preventivo, okay. traza pautas. Y concita la voluntad de sus subalternos para actuar en conjunción con las directrices que se le trazan. Entonces, yo creo que eh, la mano dura la hemos tenido muchos años sí, sí, en sí. la policía. ¿Y cuáles son los éxitos de esa mano dura? A final de cuentas, ninguno. Okay. Ahora tenemos mano firme. El policía que comete un desaguiso que comete una falta grave, sí. que injurie a un ciudadano correcto y a un ciudadano respetable y a cualquier ciudadano, por más humilde que sea, sí. desde el que se dedica a la labor más humilde hasta el más encumbrado, sí. pues va a tener una dirección de policía confrontada. Porque ya se ha demostrado, son muchos los casos... Sí que se han ventilado en el Consejo Superior Policial de conductas eh, incorrectas, de oficiales de diferentes rangos. Y el, el, ahí está el Departamento de Asuntos Internos, que es quien realiza las investigaciones. Pero todavía falta perfeccionar todos esos organismos, porque Asuntos Internos, por ejemplo, sí. que es una suerte de la instancia fiscalizadora, la que representa los intereses de la sociedad dentro de la policía, no cuenta con la participación de, de ciudadanos sí. y dentro de las transformaciones que hay que hacer en la policía. Cuando logremos eso, que hay, participen ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad y que no vayan a identificarse con el cuerpo policial en condiciones de súcubos, sí. de subalternos, sí. de de personas famélicas que va allí a mendigar, que le presten atención o que se le haga algún favor, pues cuando esos ciudadanos, esos ciudadanos estén debidamente representando a la sociedad en asuntos internos de la policía, ahí sí vamos a ver un gran desarrollo de la institución, pero no con mano dura, sino con mano firme. Muy bien. Maestro. Quiero que usted me permita, porque quiero aprovechar ese pie que usted me deja, porque usted ahorita mencionó de la condición de jerarquía que tiene de la parte política el ministro interior y policía. Desde el Ministerio de Interior se han estado anunciando unos planes que se llama Mi País Seguro. Se inició con un piloto en Capotillo, uh -huh. luego se anunció otro para el sector La Sursa y así sucesivamente hasta llegar al más reciente que me parece que fue San Francisco de Macorís. Sí. ¿Entiende usted que esto ha llenado su cometido, maestro? Mire, eh, ese tipo de planes ¿Sí? que pertenecen a una visión holística okay. van teniendo un desarrollo gradual. Okay. Eh, no creas que el plan debe concentrarse exclusivamente en la vi vigilancia y patrullaje policial. Okay. Eso es una pata de la mesa. Pero lo que va a consolidar el plan realmente y lo va a llevar a su punto máximo del clímax es el acercamiento, la confluencia, la comunidad de propósitos entre ciudadanía y policía. Muy bien. Porque en esta estrategia que se ha elaborado en el Ministerio de Interior y Policía con nuevas visiones, el ciudadano no pasa a ser un simple receptor, un beneficiario del plan de seguridad el ciudadano es el motor ¿eh? y es, y es quien, quien genera la chispa que va a incendiar la pradera, como se podría decir. Okay. Porque el ciudadano se va a ir comprometiendo, se va a ir capacitando, va a entender la dinámica que debe asumir eh, esa estrategia y se va a convertir en un actor de primera línea. Incluso, usted verá dentro de muy poco tiempo a ciudadanos haciendo sus propuestas para reajustar los programas. Esas okay. estrategias hay que irlas reajustando gradualmente. Sí, ¿eh? sí. No son tabulas raza, okay. eh, No son eh, conceptos pétreos, okay. inamovibles. No, eso, ellas deben de responder a la dinámica social. Y le voy a decir que esas estrategias que se trazan con planes generales, luego hay que irlas ajustando a cada comunidad, no es lo mismo ese plan aplicado en Capotillo, como usted sí. señaló, que fue donde sí. se, me parece Cristo que Rey, se produjo Cristo el Rey, primer lanzamiento, esto. y Cristo Rey, sí. que ir a San Francisco a Rabo de Chivo a sí, desarrollarlo, sí, sí, sí, sí, porque primero la, la cultura de cada sector absorbe, sí. La, los planes de las políticas públicas con parámetros diferentes según la localidad de que se trate. Señores, el clima, la topografía, sí, sí, sí. Eh, las condiciones socioeconómicas, los rasgos culturales de la comunidad tienen mucho que ver. Hay planes que, eh, y lo he visto en el extranjero, eh, que han sido muy exitosos en una localidad y cuando usted la lleva a otra, pues el plan queda famélico, eh, el plan se agota. Hay otra cosa que es que todavía se están instalando eh, las mesas de auditoría. Hay mesas de seguridad y género, Excelente. pero hay mesas de auditoría que van a tener que valorar cada tres meses los planes con estadísticas dónde están rindiendo sí. los frutos óptimos, dónde el plan languidece. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que reajustar para...? Ah, que ese plan sea de, de una aplicación, podríamos decir, efectiva, con una alta tasa de retorno para el lugar donde se aplica, porque un plan usted no hace nada con establecerlo y luego no poder valorar los resultados que va dando. Hemos visto los resultados que a mí me han sorprendido. Lo que pasa está que el Ministerio de Interior es muy cauto al momento de divulgar sí. eh, los éxitos porque también hay que ser cuidadoso al momento de usted divulgar los desajustes que le van diciendo que el plan tuvo una fatiga sí. en tal punto. Entonces lo mejor es ser equilibrado, ir aprendiendo. Porque la experiencia anterior que tuvimos, el Plan de Seguridad Democrática, sí. el Ministerio de Interior y Policía mandó a suprimir la información estadística porque decía que eso le impactaba de manera negativa al plan, cosa que no es cierta. Pero eh, hay que ser muy cuidadosos porque en República Dominicana no hay, oiga bien, sí. eh, no hay una experiencia muy robusta en cuanto a la aplicación de planes de este tipo. Entonces, eh, hay que ir eh, testeando sí. eh, la, la, la manera en que, se, en que se conduce el plan, eh, hay que ir capacitando el personal, el capital humano es definitivamente sumamente importante y hay que ir eh, creando la sinergia necesaria para que la ciudadanía, pues, pueda eh, hacer los aportes que le corresponden. Porque Maestro, va a llegar el punto en que la ciudadanía tendrá que participar de manera directa de las auditorías de resultados y de retorno de ese plan. Maestro, quiero interrumpirlo ahí porque no quería que llegara al tema de las auditorías porque usted habló de la participación de la ciudadanía. Dentro de ese plan fue muy comentado aquella campaña de devolución de armas Uh -huh. ese fue uno de los puntos que muchos ciudadanos cuestionaron, porque Mira. entendían tal vez que los delincuentes no iban a devolver sus armas, sino que los ciudadanos decentes era que lo iban a hacer ¿cómo ve usted esta estrategia maestro? Mira, eso se ha aplicado en varios países y ha sido okay. exitoso eh, no crea que es una eh, estrategia fácil okay. que va a brindar grandes resultados, pero aquí ya, ya hay resultados ¿sí? hay resultados tangibles, pero hay personas que te dicen, bueno, los delincuentes no van a entregar sus armas. Sí. Pero hay personas en este país, y se lo digo porque me tocó realizar hace más de 10 años el primer estudio sobre, sobre armas cortas y ligeras que fue patrocinado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, no por el gobierno dominicano. Excelente. El gobierno dominicano lo torpedió y en las calles nuestras, en un retén donde se incautan 37, 43 armas, 37 fueron armas expedidas con formulario 25. Activistas políticos, sí, sí, sí, amigos sí, sí. de funcionarios, amigos de jerarcas militares y policiales. Desde, desde las instituciones oficiales, maestro. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto? Que muchas de las armas que están en manos de civiles en las calles de personas que no son policías sí. y que han caído en la ilegalidad porque le heredaron de un abuelo de un padre que murió ellos no devolvieron el arma sí. eh, todas esas cosas porque una, la mayor parte de la cantidad de armas son otorgadas desde el régimen del doctor Balaguer hasta nuestros días perdieron, se perdió el rastro sí. entonces esas personas las tienen en su casa guardada pero qué pasa que un arma de esas eh, tiene un valor en el mercado ilegal que puede rondar los 75, 80 y hasta 90 mil pesos. Oh, y a una persona en un aprieto económico sí. que le vengan a hacer una propuesta de una persona que se le acerque o un familiar tú tienes un arma ahí Vende eso y te consigue ese dinero que tú necesitas para arreglar la casa. No, hasta para un tema de salud, maestro. O para un tema, un tema de, de salud, salud que sabemos que dan situaciones, claro. Eh, te ponen en contacto con un delincuente que la va a comprar, te va a dar 50 mil pesos a ti, la revenden más para adelante, se gana 20 mil sí. pesos. Entonces, lo que hay que evitar es que eso suceda. Sí, que llegue el momento en que esa persona que tiene un arma guardada en su casa no puede salir a la calle con ella, no puede darle ninguna función útil. Sí. Pero si se le ocurre venderla a un delincuente donde se pierde el rastro, la liman sí. eh, o la sacan de cena pues eso es lo que se está evitando, que esas armas vayan a nutrir el arsenal eh, bélico que tienen los grupos delictivos. Y ya eso es un éxito, sí, sí, porque sí, es claro. una acción preventiva. Ahora, ¿cómo se van a armar los delincuentes? Para eso hay planes que se están diseñando, se están estudiando, se están eh, eh, valorando las estrategias, porque ya eso requiere una intervención en términos de política criminal, que va a tomar un tiempo todavía un poquito más extenso que el de sacar las armas potencialmente peligrosas, que es lo que se está haciendo en esta primera etapa. Y entonces ahí ya sí intervendrán eh, los policías entrenados, el Ministerio Público, para empezar a decomisar todas esas armas ilegales. Maestro, se nos agota el tiempo, pero no quiero dejar pasar un punto que usted tocó ligeramente en el anterior bloque, maestro. El panorama internacional, situación Rusia-Ucrania. Maestro, si pudiéramos ver brevemente ahí, ¿qué espera usted en los próximos días con esta situación y todo lo que usted planteaba anteriormente? Si ve usted que esto pudiera llegar a una paz o a un final, o si esto pudiera continuar, maestro. Bueno, eh, las la manifestaciones continuas sí. y recurrentes del de presidente de Rusia, sí. el señor Vladimir Putin, nos dan una pauta suficiente para pensar que la guerra no tendrá fin ahora. Ay, ay, ay maestro. Putin ya empezó eh, a desplegar en el día de ayer su ofensiva económica. El que quiera gas el que quiera petróleo, el que quiera carbón de Rusia, que surte eh, eh, gran parte de las necesidades de la Europa Central y, gran parte y de mundo, los países sí, nórdicos. Sí, sí, claro sí. Y le voy a decir que, eh, dice él, que salgan a buscar rublos para sí. comprarlo porque no voy a aceptar una moneda que no sea la rusa. ¿Qué busca el señor Vladimir Putin con eso? Y es un indicador de que va a ser una guerra larga. Fortalecer la economía rusa, eh, darle mayor relevancia y valor a su moneda nacional sí. para evitarse situaciones de confrontación con la población que va a estar desbordada con una inflación descomunal. Sí. Entonces, él quiere fortalecer su moneda para que la población no se vea tan precarizada, no sé si se podría utilizar este término, y vea disminuir de manera tan abrupta su poder económico. Porque si algo le teme Putin es tenerse que enfrentar con una revuelta del pueblo ruso, que como nosotros sabemos sí. es un pueblo eh, bastante levantisco, que suele ser enérgico sí, cuando sí, sí. así lo demandan las circunstancias, y que podría poner su estabilidad política en peligro. Y es muy difícil tú eh, pelear una guerra en el exterior, donde tiene, tiene que enfrentar a las grandes potencias occidentales, sino en el plano bélico, por lo menos en el plano político y a nivel eh, de opinión pública, y tener que estar lidiando con un levantamiento dentro de tu, de tu país. Entonces, eh, hay eh, eso ya desde hoy empezó a repercutir. Ya el pago de derechos por el tránsito del canal de Suez eh, se elevó entre 10, 15 y 20 por eh, sobre todo a, a, a, a aquellos, mmm, aquellos buques que transportan eh, energía, entiéndase gas, entiéndase sí. carbón, entiéndase petróleo son los que van a pagar las tasas más altas de derecho por pasar por el canal de Suez. Y luego también a los commodities que se utilizan como insumos para alimentos, para el ganado, para las aves, para los cerdos y además para eh, aquellos, eh, aquellas embarcaciones de contenedores que transportan productos terminados y maquinarias industrial entre ellos Muchos procedentes de la industria automotriz. Entonces, en esa perspectiva, tenemos que estar claros que esta guerra no tiene una solución a la vuelta de la esquina, salvo eh, el señor Vladimir Putin se vea presionado desde dentro de su país y no pueda eh, ofrecer la respuesta que reclame su población. Maestro... Agradecido plenamente de usted. Pendiente un segundo encuentro, pudiéramos decirle un segundo round para que analicemos un poquito ya desde la perspectiva política local. ¿Qué le parece? Yo encantado. Le propongo, ojalá lo pudiéramos hacer la próxima semana. Dios mediante, la próxima semana estaremos por aquí. Maestro, muchísimas gracias. Una interesante conversación con el catedrático, el conocedor no solamente de seguridad ciudadana, sino también el experto y politólogo don Daniel Por. Muchas gracias, don Daniel.